Bienvenidos a un turno. estamos aquí en turno y otro nuevo vídeo estamos aquí en eh, un vídeo un poco especial no vamos a estar transportándonos a los diferentes puntos de, del nuevo mapa de Hawái vale vamos a hacerle una pequeña revisión a lo que sería eh, los diferentes puntos del de mapa y bueno no nos vamos a nos vamos a centrar un poquito en lo que viene siendo la cercanía del área no tampoco vamos a irnos vamos a alejarnos mucho y bueno, pues vamos a empezar a transportarnos a, a lugares, vamos a empezar desde aquí abajo, ahora mismo estamos en eh, Metorial, eh, que bueno, es este barco de, de aquí que está, vale, estamos en Metorial, perdón, eh, este barco de aquí que estáis viendo y es un barco en el cual no exponía nada, bueno, todo esto lo he tirado yo, vale, eh, es un barco que no a nada, no sé qué, qué simboliza, no sé qué pinta aquí, no sé cuál es su utilidad en, en verdad. Pero bueno, aquí está, parece un sitio pues eh, como... bueno, aquí pone un mensaje que dice En memoria a todos los eh, Gallant Soldiers, eh, los soldados brillante se podría decir no, no es brillante lo que significa no esta palabra no es brillante pero se refiere más o menos a eso eh, que dieron su vida en la en la acción de uss arizona y nada no sé no sé lo que puede llegar a representar este este barco lo que sí sé es que tiene aquí abajo un submarino el cual bueno puedes entrar pero no tiene nada aquí bueno puedes si quieres hacerte una base pero que quieres que te diga no no te, no te sirve nada no, no tiene ninguna ninguna utilidad eh, eso para empezar por aquí ahora vamos a irnos a honey farm vale vamos a hacer barra teleport honey, vale vamos a hacer de todas maneras un copiar de esto vale este sería a uh, honey farm es una granja normal tiene aquí una casa, un molino, eh, dos tanques y pues una casa de estas rojas, de, de toda la vida. Mira, aquí hay un crossbow. Mira por dónde. Eh, esta sería la Honey Farm. Vamos ahora a Keanu Resort. A ver. Eh, Keanu. Keanu. Eh, esto es una playa por lo que podemos ver yo no, no los he revisado los estoy viendo ahora mismo con vosotros y siempre plan lo, lo primero que estoy viendo eh, tiene que parecer unas casas ¿no? como si fueran de como esto es como un campground ¿no? se podría decir eh, bueno aquí está la playa aparecen hay algunos objetos de comida y hay allá atrás había una botella de agua aquí hay otra aquí hay una bebida energética y aquí hay como un puesto de socorrista parece ser esto hmm. vale pues esta es lo que sería la King Rest vamos a Guayloa Guayloa Guay eh, Wai... Guay Wail? Guayloa eh, Guay Wai... Guay Wai... ah Guayola Guayola ja. vale Guayo eh, guayo guayola vale esto hmm, no sabría qué es, decirte que es esto como otro pequeño campamento eh, aquí hay ropa de esta de armadura eh, luego está esta zona abierta que hay, tiene aquí un smoking por lo que podemos ver y por aquí ¿Qué hay, aquí hay como unas tablas para comer, bastante chulas, aquí unos pinoculares, que eh, está, al parecer, en una montaña, sí, está en la cima de una montaña, mira, aquí de todas maneras hay otra casita como la de antes, de, que había en la playa, en la cual digo yo que también aparecen cosas. Sí, aquí hay una mochila, por ejemplo. Vale, vamos ahora a Kalini Kiali, Resort. Eh, Kalini. Kiali. ¿Yo lo he escrito mal? Kalani. Que... Es que no sé leer. Al parecer no sé leer. No sé leer. Eh, Kalani... Eh, eh, ¿Dónde está mi personaje ahora mismo? ¿Dónde ¿No está? No sabría yo dónde, decir, dónde es, qué decirte. Aquí está, ¿vale? Eh, esto es Kalani, ¿vale? Eh, como podéis ver, es como... Otra otra playa, pero en plan tiene más casas. Hay una casa que va como un puente. ¿Qué hay aquí? ¡Wow! Está, está chulo. Aquí hay un Compombo. Aquí hay unas más cosillas esto está bien está chulo está chulo a ver es muy diferente a al resto de mapas eh, principalmente agua casi todo está cerca del agua vale aquí hay una casita eh, aquí vemos otra aquí hay una fuente con aquí esto, esto sí que es de muy de de esto es como lo que hay en el... Birigwood eh, Golf de Rusia, de Rusia no, de Washington y aquí hay más mesas y aquí hay otra, otra casa me parece aquí al lado de un zombi <ríe> bueno, eh, vale, vamos a ver a dónde vamos ahora, vamos a Macamae, haciendo señor de transporte a Macamae Maca, efectivamente y aquí estamos en eh, es eh, otra granja al parecer está esto lo tiene una granja de rusia si no me equivoco eh, la cual, pues, el cual puede encontrar un montón de cosas tiene dos no, no tiene una sino que tiene dos bueno, pues ya está una granja para que para que os hinchéis de lo lindo luego aquí hay una casa roja de estas se puede subir no no es de las que se pueden subir vale y por aquí habría dos casetillas chicas. Ajá. Aquí hay un bow, No un crossbow, perdón. Y aquí hay una casa normal. Que tiene cocina. Aquí tiene un cuarto, que es esto? Un corro, Vale. Y no mucho más. Vale. Eh, por ahora hemos visto todo esto. Vamos a... De Aconi y luego a No Resort. Vamos a hacer nuestro transporte de Aconi. De. Vale. Ah, este es el barco. No, no, no, de Aconi. De Aconi. Aconi. Vale, este es otro barco, pues de esta manera. Eh, estoy justo, justo al lado de un zombie. Bueno, este. Esto es otro barco. <ríe> es así un barco que tiene pues eso al parecer ropa no no tiene pinta de que haya muchas armas hay ropa sobre todo eh, qué más podemos ver por aquí una cosa de, de construcción el y cosas de esas eh, un, esto de control al parecer y por aquí abajo, pues bueno, la sala esta que acabamos de ver, y más para abajo, uff, es un barco grande, ¿eh? es, es un barco grandecito, hay como podéis ver varias salas de estas que son, son salas muy comunes, son salas muy comunes en las que bueno, puedes encontrar sobre todo ropa, comida y algo de melé para pegar, pero pero bueno, es un barco muy muy básico se podría decir no tiene nada nada especial bueno pues esto sería el de Aconi. vale y ahora vamos a ano resort eh, Transporte a Ano vale Ano Resort es eh, un Cangron eh, es un Cangron que tiene aquí balas para escopeta tenemos aquí un otro arco otra ballesta vaya eh, un cuarto, otro cuarto Y un tercer cuarto Vale Luego de la casita esa Y las dos alas de ahí Aquí hay como un mini puerto Lo Acabo de fijarme Vamos a acercarnos rapidito qué tiene... Pues no mucho en especial No tiene mucho en especial Vale eh, Esto sería Ah no Ahora vamos a irnos a Pajala. Vamos a hacer nuestro transporte a Pajala. A robar. Bueno, este por Pajala. Bien. Esto ya esto ya es un, una ciudad, ¿no? Un pueblito, una ciudad. Sí. Eh, aquí estamos viendo un, una gasolinera, un fast food. Eh, ¿Qué más podemos ver por aquí? Casa. Casa normal, casa normal Una de estos de policías esta es una gund? No, esto es un mechanic, ¿no? No, es un hardware, vale eh, Aquí, este es el post Post, también tiene Casa, casa, mira, esto es un Un de policía, de Policía, no, de bomberos puesto de este bomberos eh, Y no hay guns Aquí no hay gund eh, si quieres algún arma, pues seguramente lo tengas que coger de aquí, del de policía. El cual... Eh, pues está muy bien, es grande. Este, este, este, este policía es grande. No sé si habrá por aquí en estos cofres algo. lechuga. No. La verdad es que pegar con una lechuga no te viene bien. Aquí hay una cobra magazine. Que hay otra ahí dentro. Bueno. Sí, está bien. Está bien este... Este sitio, aunque no creo que sea la mejor ciudad, ni mucho menos. Vale, ahora a Auli Harbour. Vamos a Auli. Eh, Auli. A ah, Auli. Auli. Vale. Ahora sí. Eh, ¿Qué es esto? Esto es, esto es un puerto. Esto es un puerto, al parecer. Sí, tiene aquí muchos pesqueros. Aquí un barco. Ahí hay una casa con, con isla. Aquí hay otro barco. Este ostras, este barco mola, ¿eh? Mola, mola. Eh... ¿Qué más hay por aquí? Un anclaje. <risa> Eso, esos detalles molan, siempre mola Están muy chulos. Eh... Pues nada, es un puerto. Más que nada, no tiene algo en especial diría yo aquí a ver, puedes venir a encontrar algún vehículo acuático pero no hay mucho más no hay mucho más vale ahora vamos a ir a que aui y luego a iculter es que los nombres que vamos a poner que ahí vale y estamos en otro otra ciudad otro pueblo eh... ¿Qué hay por aquí? A ver, una casa normal, otra casa normal, dos, dos plantas, aquí otra, aquí otra, aquí otra, esa es otra, aquí esto es un restaurante, un grocer, ¿vale? Comidita, por si lo necesitas, un clothes y un dinner. Joder, pues, si pensaba que la, que la otra ciudad no tenía mucho, esta tiene menos. Una casa normal de esta. de la playa. Y vamos a ver. que hay unas escaleras. que no sé a dónde llevan. llevan como. ah, aquí hay una torre. una torre de estas. Hmm. vale. que bueno, tiene una casetilla por aquí. y luego lo que viene siendo la. la torre. vale. Eh, bastante chula esta esta zona también eh, por ahí estoy viendo unas casitas de de agua en plan cerca de la costa no de agua que se está metiendo en el agua por eso he dicho de agua pero ahora no es de agua obviamente ahora vamos a ir a haiku stairs vale haiku high haiku vale eh, estos son estos son como Joder, esto está en una montaña plan ¿Qué es esto? Bricks Aquí hay Una torre La cual no tiene mucho Y, y hay escaleras Esto parece la muralla china esto, Las escaleras Bueno, no sé No hay no mucho aquí No hay mucho aquí Es un sitio que la verdad no sé lo que puedes encontrar aquí que no hay casi nada no no, no creo ni que valga la pena venir aquí más que nada porque tiene si que subir un montonazo y no hay nada no hay nada, eh bueno eh, vamos a teletransportarnos ahora a eh, Aolani Farm Aolani Farm vale eh, una granja vale con una casa eh, casetilla roja de dos plantas eh, casetilla de una planta de estas grandes aquí una motosierra eh, y bueno y tiene dos dos de estos dos zonas de estas de, de trigo vale eh, a ver la en verdad esta zona de aquí aquí abajo como Hemos comprobado, no tiene casi nada en plan de, de lo que te puedas chetar. Eh, Keokea, Vamos a Queokea. Queo. Eh, otro pueblo. Muy bien. Casitas. Eh, aquí hay un café. Sí. Bueno. Esto sería Queokea. ¿vale? Está guay. Y tiene aquí al lado un puente no tiene nada no tiene nada este de es otro pueblo básico eh, Kauna gas vale eh, en el Kauna gas digo yo que hay... ah, una gasolinera ah, porque si sí? hay un food y una gasolinera que oye ya tiene más valor que muchos pueblos ¿eh? pero mira ya aquí puedes encontrar cosas útiles como un gas y la verdad que que tiene a ver, mejor que Keokea, que es donde hemos estado antes, para mí es... Vale, ahora vamos a Cajales. Dos nombres con K no sé qué. Cajales... ¿Así? Sí. Eh, wow, aquí como un... Un, un laguito, vale. Eh, una casa, otra casa, otra casa... Y otra casa que a lo mejor voy a encontrar cosas de mechanic aquí, a lo mejor. Tiene pinta de que pueda puede aparecer algo. Vale. Una zona rural otra vez. Que no tiene no tiene gran cosa. Eh, Kailua. El mapa es muy grande. Vale, pero. plan, sitios útiles, que tengan cosas útiles. No. Al parecer no hay. Vale, esta es la grande, al parecer. Aquí ya estaba yo. Eh, tiene ahí un grocer, tiene aquí una de esta, otra de comida, más comida, más comida, una casa y hay otra casa, un fire, de estos de bomberos, una estación de policía, la cual es... Esto es muy normal, está es muy como, como las de siempre, como las del resto de mapas. Eh, ¿Qué más hay por aquí? allí hay una casita también, allí hay otra esto es un colegio eh... esto empieza a ser la zona de bueno, aquí hay un hardware un guns mira este tiene un guns este sitio tiene un guns así que tiene... tiene utilidad este sitio tiene utilidad esto no sabría yo qué decirte que es bueno estoy es ah, bueno un puesto de socorrista en plan para el parque este que esta es una cosa bastante graciosa, la verdad. ¿Puedes encontrar aquí algo interesante? No, pero está gracioso. No sé, más que nada. Méjate a un nota allí arriba campeando. Joder, qué que mola. El sitio se mola. Eh... Y luego aquí tiene un gas que, hombre, es muy útil. Siempre es útil. Joder, y esta... Este edificio, ni, ni grande, ¿eh? No veas si es grande. Chaval. ¿Dónde no tiene habitaciones. Vale. Eh. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Pues nos vamos a mover. Hemos estado en Cajuna, en cajales en este, que okea. Vale, ahora vamos a ir a hay Raceway. Hockey. Hawk. Vale. Hawk. Ahí. Eh, ¡Oh! Este sitio mola. Vale, aquí digo yo será donde podrás encontrar coche, Ferrari, de esto. Eh, objetos interesantes no mucho oh mira bueno hay un me esto es como un mecánico, sí, es un mecánico. Hay es son mecánicos así que eh, no, mecánicos que son los que pues bueno que te pueden dropear gas eh, carjacks y todas esas cosas así que bastante bien este sitio y joder, esta rampa es súper chola no sé si se podrá saltar eh, no lo voy a comprobar ahora mismo porque tengo que tengo que ir a todos los sitios aún. Y me voy a llevar al final tres años aquí. Ahora vamos a ir a Ajea. No sé qué. A ver, vamos a ver. Agea. Agea, Ajea. Vale, esto es otra granja. Joder. Ni granjas, eh. Ni granjas, ni... Cosas... Cos... Sí, no son sitios inútiles, pero son... No sé, no puedes encontrar armas, tío. A ver, puedes encontrar varias cositas, pero... No, no chetarte. Eh... Bueno casetilla, una casetilla de dos plantas, otra casetilla de dos plantas, eh, una casetilla chica, eh, una casa normal, un molino y esa, vale, y bueno, aquí gran parte de trigo, eh, tela de trigo por aquí, y hay un, un faro, hay un faro que está por, eh, está al lado de, Aolani Farm mm, Vale Y ahí hay otras otra casas Ah, no, ese es el Razer, güey, este Vale eh... Ahora Tadaki Vamos a Tadaki Tadaki ¿Escrito mal? Ah, es con Tojar Eh, Tadaki Vale eh, un faro No, un faro una casa normal, una casa normal, otra también muy normal y el faro. Vale. Zona muy básica. Eh, kilohana orchard. Eh. Kilo. Kilo. Vamos a llamarle kilo. Oh, este sitio. Mira, este sitio ya sí empieza a tener más. Empieza a morar más. Aunque es muy Esto es muy mecánico, ¿no? Sí. No, no, esto, ala, ala, que no hay, no hay cosas de mecánica, hay cosas de, porque hay granjeros, no, sí aquí sí hay cosas de mecánica, ¿Lol? vale, parece como, una granja fusionada con, con una de estas de, de mecánicos, eh, vale, aquí hay, una casetilla de granja, hay otras dos casetillas chicas, y la casetilla esta grande, la que hay parte de. no sé, aquí solo veo por ahora semillas, semillas y algo de mecánica hay en esta zona vale eh... bueno vamos a movernos ahora a A hilo vale, vamos a irnos a hilo hilo vale esta ya es otra otra ciudad otro pueblo ciudad aquí hay un polis, mira un arma menos mal madre creo que es la primera arma que veo eh, un polis, casa, eh, ah no, es un fire, esto es un fire, vale, vale, vale esto es una de estos es de bomberos, vale, esto es una, un colegio, parece, sí, un colegio, una casa, un gas, el cual, trae, mira, aquí hay una blowtorch, eh, otro mecánico vale, mira, este sitio... Este pueblo por ahora digo yo que sería de los más interesantes No, no, en verdad no, porque el otro tenía un guns. Este tiene un guns, No, verdad No, casa, casa Esto es otra casa, más casa, más casa, más casa El post y no mucho más No mucho más Vamos a irnos ahora a eh, Mauna Kea Mauna? Joder. Por qué? Por qué he puesto una H? más una vale, el eh, sitio ya militar al fin, vale, aquí pues sí que pueden encontrar, mira, un arma decente, una peacemaker eh, este sitio ya sí te vale la pena venir aquí ya sí sí que te vale la pena, aquí hay más ropa militar, unas cositas explosivos, cuchillo más explosivos aquí hay como unas escaleras que te llevan a esta zona En la cual Está el volcán Y bueno, si te metas aquí, pues te vas a quemar eh... Este sitio, pues sí, mola Este sitio sí que mola, la verdad Tiene de estas maneras ahí Una casa súper extraña La cual no sé si podrás bajar Espérate Aquí, no Ah, claro, este es el, sí, este es el telescopio Aquí puedes encontrar más cositas, alguna que otra cosilla. Como podéis ver. Y abajo no hay nada. O no. oh, mira cómo se buguean las cosas. Vale. Eh, sitio interesante, el, la zona del de, volcán. Kilohana Orchard. Ya hemos estado. Si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, Kilo, sí. En Kilo, sí hemos estado. Vale, pues ahora vamos a ir a... Eh, Kini Power, Kini Power, vamos a ir ahora eh... Kini Vale, esta zona nunca ha estado, aquí nunca ha estado Y un mecánico, ¿no? Sí, un mecánico. Eh, un... Tiene pinta de ser mecánico Fusionado con, con Militar Pero que va, ¿no? <ríe> es un mecánico eh, Gigantesco, se podría decir Muchas cosas de si, sí, esto parece una fábrica, más bien, yo diría que es una fábrica, si, sí, esto es una fábrica, guay, no, cosas más de, plan, tape, metal scrap, en el te pueden encontrar por aquí, unos bricks, vale, cosas de construcción, eh, y ahora vamos a ir a The Ailani, vale, claro. después, no, no, Holokai Hol Hol Hol Harbor, es que los nombres los nombres holo venga holocaí harbor esto es un puerto casetilla casetilla casetilla hay varias casetillas esto es un mecánico ¿no? sí, eh, el puerto un barco muy muy chulo este sitio está muy chulo ah, aquí he estado yo ja, ja, ja, aquí he estado yo eh, la primera vez que aparecí, aparec respondí en este sitio. Y eh, aquí no se puede entrar, no se puede entrar por esta puerta. Y lo que tienes que hacer para entrar aquí es lo siguiente: tienes que venirte por aquí abajo y entrar por aquí. Tras por aquí, aquí no hay nada, no aparece nada. Pero lo que tienes que hacer es aguantar la respiración, meterte, aquí no, aquí no es, meterte por este aquí subes y coges estas escaleras y entras aquí que es un sitio que bueno aquí hay muchos químicos y cosas de esas plan vida por si tienes radioactividad y tal no, hay, no es una zona de son es decir no te puede entrar radioactividad pero bueno es un sitio que mola aquí hay ropa eh, armas no, no me, me parece a mí que no aparecen aquí hay más ropa y ya está no hay más no es un sitio donde aparezcan armas aparece sobre todo eh, cosas de como un escorpión 7 pero a lo caca y muy complicado de entrar porque necesitas necesitas mucho de esto de respiración vale eh, dónde nos vamos ahora eh, el Kini, Kini Power si sí hemos estado sí en, de Ailani ahora sí vamos a hacernos de transporte a de Ailani de ahí, ¿vale? Y esto que es, este es un barco, un buque de guerra, se podría decir, es un barco militar en el cual eh, puedes encontrar eh, armas, eh, ropa militar, eh, porque hay más más cositas. Aquí, un detonador es esto, ah, no. Uf, creo que era un detonador, yo lo estaba flipando. Eh, Generador ahí, ahí. madre mía. Eh... Aquí hay sala, pues ¡Buah! es bastante grande, es bastante espacio espacioso. Hay varias salas. Eh... A ver, tiene parte de militar, pero tampoco os creáis que os podéis hinchar muchísimo. Alguna alguna parte, bueno, la parte más principal, digo yo, que podéis encontrar más es esta. Aquí es donde puedes encontrar algunas cosillas. Interesante aquí, un todo por ejemplo Pero... Nada, nada en plan Abusivo En plan con otra cosa que hay en, en este mapa, pero bueno, es un barco que está Muy bien, está muy bien Un barco que está bastante, bastante bien Y nos vamos a ir a Alika Base Alika Vale, esta ya es la zona La única zona Donde te puedes quitar esta, esta es la base militar Vale, eh... Aquí la gente va de rojo, va... No sé, está chulo, está, están chulos los personajes estos. Eh, esto es un mecánico bastante grande. Aquí puedes encontrar ropa, sobre todo. Eh, luego puedes subir por estas escaleras a esta zona, donde puedes encontrar eh, cosas militares en esta zona. Como podéis ver. Y en esta otra zona también. Que hay aquí una mochila de... No sabría qué decirte. Es ese, no, no, no es Spec Ops. Creía que era Spec Ops. No debe ser, no ser Falcon. Una mira, de Dot. Joder, este, este sitio, este sitio en general es donde te hinchas, donde tienes que ir si te quieres hinchar. ¿Qué hay aquí? Bueno, como podéis comprobar, algo de ropa, un, un Grizzly. Y una mira por 8, mira, si tú si tú apareces, si tú llegas aquí por casualidad, entras aquí, vale, coges esto, no tengo ropa, no tengo mochila, explosivos, bueno, unos pantalones, un grizzly, es que tienes un grizzly, tienes un grizzly, una mira por 8, ya está, ya está, ya no necesitas nada más. esto es eh, un filtro para las máscaras de gas, increíble, increíble. O podéis, bueno, acabéis de comprobar lo que te puede chetar aquí, esto es una torre, la cual bueno, puedes encontrar aquí alguna que otra cosilla también, estáis viendo unos pantalones bastante interesantes, ahora entramos ahí, eh, vamos a dejar el punto fuerte para lo último, eh, unas casetillas de estas de militares, aquí hay una una eagle, y estas casetillas en las cuales eh, suelen haber cosas chetas, lo que pasa es que parece que aquí, mira aquí hay un lo eh, me pasa que parecer ahora mismo no hay mucho, un ranger finger joder, está, está interesante luego aquí, estas son ca casas las cuales tienen una habitación militar y eh, cosas de comida habéis visto, habitación militar y eh, sala de comida y luego aquí hay otra torre de vigilancia y la estáis viendo, otra torre de vigilancia y, eh, bueno, aquí te puede aparecer un helicóptero. A mí, en este caso, me salió ese de aquí. Este de aquí. Que los vehículos no... Es que no, no he podido ver ni los vehículos ni ni nada. Aún no he podido hacer una review. Haré una review, haré una review. Pero todo a su tiempo. Y luego está esta zona de, del submarino. Aquí pues, puedes encontrar... Eh, en plan, aquí puedes encontrar muchas armas. Aquí puedes encontrar... Eh, armas, aquí puedes encontrar armas. Mira, hay un gas eh, por aquí arriba. Aquí, por, como podéis ver, pues también hay más cosas. Aquí puedes encontrar eh, alguna cosilla más. Más cosas. esto Esta es la zona donde, donde más te vas a chitar. Un grip, o es que con todas las cosas que he visto, yo ya me habría chitado. Abusivo es muy mecánico también, como podéis ver. Son Son eh, muy. Eh, eh, militares mecánicos, se podría decir. Bueno, y esto es como... Esto es un submarino. Lo que pasa es que no, no tiene nada de especial. No tiene nada de especial. Y nada, esto sería la zona... Esta es la zona macheta cheta de, de Hawái. Que yo conozco ahora mismo. Esta es la zona macheta cheta. La cual donde puedes conseguir los mejores ítems. Aunque a Aquacoloa no he ido aún. ¿Cuál es el que nos toca? Porque aquí ni hemos ido a, y luego iríamos a Jolacay Guaycoloa, eh, wa, Guay, Guay, Guay, Guay, Guay. Vamos aquí. ¿Qué es esto? Va, ciudad, vale. Eh, uf, esta ciudad, esta ciudad sí que es grande. Vale, casa, casa, más casa, más casa. Vamos a ir a, a, lo, a lo que nos interesa, vale. Eh, mechanics y. Eh, guns y. Eh, puesto de policía. Comida. Hospital. Oh, mira. Hospital. Aún no habíamos visto. En plan, uno así. Así. Bueno, creo que no. No, no, no hemos visto aún uno. Mira. Este tiene un hospital. Bastante. Bastante interesante. Luego. Un police eh, station de estos. Y. Una casa que bueno tiene parte de mecánica Sí, al parecer sí Vale, esto es otra Otra ciudad Otra ciudad Y tiene hasta un puerto y una casita ahí En la playa Vale Y ya para terminar Vamos a Colocai Colocai Harbor. Colo Vámonos Ah eh, no, es Holo uf. Holo, Holocai Vale, esto que es eh, otro puerto No, no, no, aquí, claro, es que aquí ya hemos estado Este es el puerto Este es el puerto ese, vale No, lo que yo quería ver Es, a ver, ¿para, ¿para dónde está? Para allá mm, Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Y es que Personas, no sé está Mirando para allá Se supone que hay como un barco Para allá hay un barco Al cual voy a ir eh, y terminamos el vídeo pero quiero quiero ver qué hay en ese en ese barco quiero comprobarlo ahora mismo vamos a ver eh, ¿Por porque no sé, no sé dónde está un momento vamos a hacer una cosa por cierto me iba a morir en cualquier momento a ver. Eh, vehicle. 107. Vale. Vámonos. Quiero. Quiero comprobar qué es eso. Esa zona. Porque no.. Eh. No he llegado aún allí. Nunca. No sé. No sé lo que es. Eh.. Ah, ahí está, es un barco, es un barco al parecer, tendrá algo interesante, vamos a, vamos a llegar a ver qué... qué encontramos en él, vale, nos vamos a quedar aquí, ahí, ahí y ahí. Eh... mucho, ¿no? al parecer, vale, este es el barco, este es el barco, vale, vamos a vamos a verlo, vamos a ver qué tiene este barco, y ya dejamos aquí el vídeo y habríamos hecho uh, un análisis de, de todas las zonas a las que te puedes teletransportar de, de Hawái, que la verdad es un mapa muy grande, es un mapa bastante bastante grande, vale, es un barco mecánico al parecer, sí, eh, algo interesante No, por lo que parezca Aquí como mucho te puedes encontrar Una pistola de grapa Ah, bueno, mira, una Colt Joder, que chito Yo creo que una Colt te puedes cargar a todo el mundo Pero bueno, como puedes haber visto Es un mapa que está muy bien Es muy grande, muy bonito Pero eh, Si quieres jugar plan normal eh, Te va a ser muy complicado chetarte Zona donde te puedes chetar eh, Maula, Mauna Kea, eh, Alica, base y de, de Ailani. Estos son lo, los tres sitios donde te puedes eh, chetar un poco. Y vamos, tampoco te creas que vas a hacer el puto Más, más que nada, Alica. En Alica es donde más te puedes. Te puedes chetar. Así que nada, esto ha sido todo. Ha sido una review un poco. No sé mejor no, no demasiado extensa tampoco quería hacerla muy larga pero quería quería hacerla que tenía tenía que hacer la revisión del mapa entero aún hay zonas que no hemos visto como esta eh, a lo mejor esta hilda de aquí y alguna otra islita chica como esa o a lo mejor por aquí que puede ser que estén chetas no lo sé no lo no lo he comprobado pero bueno por ahora estos son los las zonas las que te puedes teletransportar la zona importante se podría decir Así que bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos de un turnet, ya sabéis, dadle like al vídeo Y yo os lo traeré Así que nada, lo dicho, aquí voy a dejar este capítulo Espero que os haya gustado y adiós